Buenas chicas de Youtube Estamos aquí en un nuevo video del canal En este nuevo video estaré haciendo la parte 3 De lo que se viene siendo Mostrando la casa de los Bros Plays Aquí en Minecraft En Minecraft P Tanto que practique la intro para venirla a cagar Bueno, nada Estaré mostrando o sea, más cosas Pues ya más así Explorando eh, Pues ya como Uf, Pensé que la tenía bien volumen no, no, no, no, no Vale, vale, vale eh, Ya subieron, o sea, estoy agarrando desde donde quedamos la última vez eh, Este, ya los cultivos están creciendo eh, Voy a romper la caña de azúcar de una <ríe> Mis vaquitas, mis vaquitas, güey Vale, vale, vale, vale, vale ¿Qué mm, Agarramos toda la cañita, toda la cañita, toda la cañita toda la cañita con mi cuenta premium papu nada no tiene no cuenta premium tengo cuenta premium pero tengo que desinstalar mi porque tiene un error que cuando yo yo por lo menos voy a jugar por lo menos a terminar de grabar un videojuego y eso eh, a lo que me voy a la cosa esa la de que se me perdí ya me corté me corté Uh, se hace de noche, se hace de noche No, esto no es bueno andar por aquí de noche Ya probé lo que pasa Ajá, como les decía, resulta que Hay un, hay un bug con mi Minecraft Con mi versión 1.16.20.03 Que hay un bug que resulta que no, no, no No sirve algo, o sea, yo termino de grabar Y entonces al rato se cierra O sea, cuando me vuelvo a meter Se cierra lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer, y hay un error, un código error. Que si me sale después, pues lo subo, lo subo en la descripción. Ustedes me dirían, por favor, qué es, porque de verdad no sé qué le pasa al Minecraft. Rompo un cristal y me, me lío. Tengo que ir otra vez a buscar arena. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vamos a llenar esto no sé por qué estoy gastando la primera en esto un idiotez, pero lo hago porque yo soy un pro y nadie me gana es que pro pro es que yo soy pro papu ya valió ya valió, ya valió. Mm, vale, tengo que multiplicar ovejas porque me quedé sin ovejas. Quieren escapar. Mm, vale. Ay, mira, mira, mira, mira, mira, mira, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Tengo la espada mega gastadísima. Va a ser mejor que me haga otra. O sea, bueno, y aquí tengo otra ¿no? No me lío más, no me lío más Este... No, eh, yo venía a presteármela bien, bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ay, es que soy imbécil Soy imbécil ¿Qué iba a agarrar yo? Zanahorias Para los cerditos, papu No han crecido Vamos a ver las de la aldea A ver, ya crecieron las de la aldea esto es para, porque, o sea, es que es increíble, güey. O sea, miran esta trampa. Puede que haya una megalaba aquí debajo. O sea, mira, mira, mira, mira aquí es que. Es que... Y se va todo. ¡Guas! ¿Ven? O sea, ¿ven la locura que es esto? Es una trampa para cualquier, para cualquier pro de Minecraft. Sabe que esto es malísimo. O sea, todo esto puede ser una trampa. Todo esta está grabado. Y, y me da un miedo, me da un miedo. No más caminar por aquí me da miedo. Cuando llego a estos bloques me da una seguridad, pero cuando camino por estos, uy, uy, no. Por lo menos puse este para o sea marcar camino y camino. y me cayó todo esto. No, bro, no, bro. Vamos a ver a mis zanahorias, bellas y hermosas. Carbón, carbón. Vale, esto es un sanador y en capas. Por lo que veo, aún no han carecido. No sé ustedes si ustedes verán que ya me hicieron. Vale, vale. No uh, Nadie me lo supera. Ya no espero para jugar con Michi. Que lo estoy contactando por Discord. A ver. Por la PC. Y... No, no me quiere atender. O sea, se conecta, se desconecta. Se conecta, se desconecta. Eh, resulta que Poyoto no va a poder grabar con nosotros ya que pues no tiene Android por ahora tiene Android pero no sabe cómo instalar Minecraft y un lío porque está del otro lado del mundo y no puedo enseñarle este oh ahí ya mira, mira más. Más. Una vez. <ríe> vale y pues Lux, Lux Lord tampoco Ay, me cago en los autos era mejor anoche cuando grababa eh, resulta eh, Que Luke Lord tampoco va a poder Grabar con nosotros Porque tiene un lío También De que no puede 6 minutos vale. Pero por qué se me activa el wifi Ay, tenía datos y los apagé Vale, tenemos aquí Algunos aldeanos, vamos a ver qué me cambian gato vale, tenemos aldeanos tenemos aldeanos, me lo cargo, me lo cargo el aldeano, ah, eh, si, sí, ahora que te lo desbloqueé a ver, vamos a ver, me cambia el de trigo por esmeralda ah ¡Oh! de diciendo que qué mierda voy a hacer no voy a hacer esto papá. ay no ay le pega ay me subió los precios no no no no no ay, no no todavía no todavía no no no no no ahí te quedas no ya vengo ya vengo por no voy por trigo ya no voy a no Wey. Y ese caballo Voy a por ti me, me hace falta poner como unas escaleras Por aquí para subir más rápido Porque de verdad esto de escalar Ya me está hartando güey. ¡Ah! Vaquitas Ya pronto las agarraré niñas Vale, ya esto me está hartando De tener que escalar porque de verdad Saca la madre Ahora lo único que tenemos que hacer Es llegar a casa y agarrar Un poquito de trigo pero no del que tengo sembrado Sino del que tengo en bloques Papu que he estado recolectando por días Para esto Guay me da una esmeralda Y por esmeraldas me da otra cosa que no me acuerdo qué era ¿eh? Ay mira Y me da por esta ficha Por 20 de estas creo que era Yo sí recordé que tenía Varias en casa Y dije Voy a agarrarlas y se las voy a llevar al Pablo Creo que era por 20. Pero no creo tener 20. Y no sé dónde más se cosechen de estas. Uy, ¿por qué se me calienta tan rápido el teléfono? al que juego Minecraft No lo sé. No lo sé. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Trigo, trigo, trigo, trigo. Uf, la armor, la armor se me rompe. En nada se me rompe. En nada se me rompe la armadura, en nada. Voy a algo de iron. ¿Eran 23? ¿20? No, se necesita un poquito más. Sí, por ahí. Sí, por los 23. A ver, 23. ¿24, 25, 26? Uno más. ¿24? No, ¿25, 25, 26? 26? Sí, sí, sí, ya. Ya quedó. Eh, me tengo que hacer otra cosa también que era... que no me lo va a dar completo, pero. ¿Qué va a intentar? Casquito. uy, si me sale para los pantalones, soy un pro en Minecraft. ¡Ah! Tómala. Es que soy pro. Es que si soy pro es por alguna razón. El armor vieja me la dejo ahí en el inventario Porque siempre sirve de algo eh, Estos salen como 2 o 3 stacks No, salen los 4 o 5 stacks 6 stacks 7 stacks 8 stacks 9 stacks Nah, guarda un bloque salen 9 stacks Ah, claro, claro, claro Es mi Waffle Pack la pantalla 64 veces 1, 2, 3, 4, 4 5, 6, 7, 8, 8 9, 41, 42, 43 y 60 1, 2, 3, 4, vale, el pan me lo guardo por aquí porque no, siempre hace falta siempre hace falta el pancito vamos, vamos nada de pana debería ser como unas vías lo que quiero encontrar es una mini mini chaf mini que se llama mini algo así y ahí pues sé que esta vaina no corre. Ahí por lo menos sé que hay vías y, y hay una probabilidad de un 80% de que hayan en vagones. Entonces, uff, yo dije me caí por andar de lanza, de lanza, de lanza, de lanza, de lanza. De lanzo, de lanzo. Entonces, te caro, ven como aparecen minerales así. O sea, así de la nada aparecen. Da, da, da, da, da, da, da. ¿Dónde es el alieno? Ahora me perdí porque no sé dónde es el alieno. Ah, ya, ya me acordé, ya me acordé. Lo dejé tocando la ¡Papum! Venga, venga, venga. Tío, tío, tío, tío. Ay, se me hizo de noche, me voy cagando. Y... Ay, Dios mío, Dios mío, yo en mi proeza. Ya te dejo ir, papi. Ya te dejo ir. Déjame intercambiar contigo. Y se acabó en nada, güey. Se acabó en nada. Ahora sí logramos. Chingao. Pringao. Por seis de estas me da... ¿Tengo yo? Este... Por una me da cuatro tartas. Por una me da seis de pan. Um, vamos a darle Coño, ya tengo pan Y pues me gustarían tartas Me gustaría tener tartas Quiero nivel 3 Listo Venga papu Nivel 4, uh, me da, me da Con sus épicos. Uff, quiero galletas Ah, chinga, vete a tu cara. Vete al canal maldito, al diano. ¡No! ¡No! Sería ¿sí? Vale, vete a tu casa. Vete a tu casa. Corre. Voy a dormir. Voy a dormir, voy a dormir. Voy a ir a mi casa. Os protegeré hasta la muerte. Si tuvieran que quemó toda la aldea. Pero los, os protegeré hasta la muerte. Papu. Vamos, vamos. Chicos, no sé si, me, si me, se, se me estará oyendo bien el micrófono porque tengo la mano tapada por, para jugar, pues. Y pues, pues, pues, pues, No creo que se escuche así total, total epicardamente. Creo que tengo algunas esmeraldas en los cofres. No sé, no sé, tengo que ver. Creo que yo tenía como cuatro esmeraldas que había encontrado en uno de los cositos de los aldeanos. Eh, güey, mira, hay una entrada en mi casa chinga pero pero qué pez que pez que la agarran conmigo uh, papu eso sí, flecheame cabrón féame lo que quieran nadie de a este pro yo soy el más pro de minecraft papu pro minecraft a ver quién se me viene ahorita imaginen un floating creeper exactamente aquí Uf, para explotar pues. Uf, no, yo me arreglo Uy, me, cago, me, me cagaría en todo. Ah, no, no, no, están está desechos, están desechos, están desechos. Desechos no, pues cosas... Sí, sí. Tenía tres y y gané estas voy a llevar las manzanitas porque las manzanitas me ayudarán en algo muy épico. ¿verdad? Voy a dejar aquí esto. Esto, esto, esto, Las tartitas me las quedo. Las manzanas me las llevo. A las galletitas me las tengo que llevar. Y un poco de pan. Y pues más nada, creo. Ya, ya, ya, hasta ahí, está ahí. Venga, venga, venga, papu, venga. Cerramos nuestras puerticas ¡Uf! Uff. Güey, me, ya me daba una vaina. Uh, ¡Ya me daba un ataque! uff uh, güey! ¡Uy, es que menos mal, y no, no me explotó! uff uh, Es que me cagué, me, Ya estaba preparado para empezar a gritar. Ya, ya me cagaba en todo, güey. ¡Uy, me explotaba! ¡Uy, me explotó! Es que me explotaba. No faltaba nada para que me explotara el gran desgraciado. ¡Uy, pero qué, qué desgracia! Uh. Uf, no, güey, Me falta que me spawne uno aquí adentro por la oscuridad que hay. Me toca dejar esto prendido para las noches. Me falta que me spawne uno ahí adentro por la oscuridad. De pana, de pana, eso es lo que me falta. Y las cosas se prendido, porque de pana. Ya vamos llegando a los 16 minutos. Bueno, hasta aquí este pedazo de vídeo. Eh, no hemos hecho mucho, pero lo continuaré exactamente desde el cuarto de la cama de morada y terminaré en la cama azul. Mm, vale, vale, vale. Aquí arriba dejaré las tarjetas de Mass Juan Caos, Pollito y obviamente Lux. Ay, me la cambio, me la cambio y ya me no, la mira. Ajá, bueno, Pollito tampoco va a poder jugar. Eh, porque y. Y tampoco Luzlo Luz porque tiene tablet y no sabe cómo instalar Minecraft el gran no Entonces, pues, no puedo, no puedo hacer nada. Y creo que pollo, sí, sí, se está haciendo, se está haciendo. Pero de pana yo creo que ni sabe que es una aplicación. Y piensa que es tan, es tan cómico. Vale. Eh, algo así era que se llamaba Luz Lord. Ajá, vale. Y pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Y pues nada. Eh, Será que saco una parte 4 investigando el mar. Una vaina así. Salimos de exploración en la... No, vamos al Nether en la parte 4, papus. ¡Ay! No puede ser que dejé, dejé las esmeraldas. Dejé las esmeraldas aquí, güey. Las esmeraldas merecen puesto número 1. Venga, es que, ¿cómo es que no tengo una mesa de crasteo en mi cuarto? ¿Cómo es que no tengo una mesa de crafteo en mi cuarto? ¿Cómo es que no la tengo? ¿Cómo es que no la tengo? Me pregunto yo. ¿Cómo es que no tengo mesa de crafteo en mi cuarto? Tengo de todo y no tengo mesa de crasteo. Obviamente esto no ha sido obra mía. Ay, qué ¿Estás un Tampoco hay espacio. Ahí la voy a poner. Pedazo de techo. Ah, no, güey. Uy, mira, mira. La rompo. Y la pongo por aquí, Por decir. Mira, no, la quiero poner. Tengo que ponerla así oculta. Quiero ponerla oculta. Así que nadie la vea, Pablo. Es que la voy a poner ahí, la voy a poner ahí. Dame mi Dame mi Puto. Venga, y pongo la mesa allá arriba. Ajá, papu, nadie la ve, nadie sabe que está ahí Y yo nada más vengo y hago un corteo Chinda Jaja, ja! qué pro soy Vale, <risa> y la dejo ahí guardada Y nadie la ve, nadie nunca sabe que Voy a dejarle un botón ahí para que la gente se... Ay, qué perro Así no se me olvida tampoco Vale, pues nada, chicos, 18 minutos, ah no, 19, ya, ya llegamos al 20. Bueno, nada, chicos, hasta aquí el vídeo.